Y entonces, el punto es que, ok, en C, todo polinomio complejo tiene al menos una raíz y ya como consecuencia lo puedes factorizar en sus raíces, ¿de acuerdo? Pero el tener esto, esto es lo que es un primer paso, pero el segundo paso es, aquí... Estoy muy, aquí ya tengo polinomios de grado 1, pero las zetas la Z sí, pues pueden ser complejos. Entonces, esto no es una factorización que estoy yo pidiendo, porque esto es una factorización de grado 1, pero polinomios con coeficientes en los complejos. Entonces, ¿cómo es que se obtienen los productos de los polinomios? De grado 2 o de grado 1 con coeficientes reales. Ah, pues porque si mi, poli, si, si mi polinomio acá, si el polinomio que estoy trabajando tiene coeficientes reales, entonces si, si esta es una raíz, la conjugada también es raíz. Eso es si tengo un polinomio con coeficientes reales. Como si mi hipótesis es, tengo un polinomio con coeficientes reales, si lo llevo a C, pues entonces ZI va a ser raíz y la conjugada va a ser raíz. Y cuando yo hago el producto de Z por menos ZI, Z menos ZI conjugada, entonces aquí es donde me sale el 2Z por la parte real de ZI más el módulo de ZI al cuadrado. Entonces, es, es así no multiplicar al tuntún, esta con esta o esta con la anterior, no. Entonces, si vas multiplicando esta por su conjugada, te sale un, un factor, un polinomio de grado 2 con coeficientes reales. Esto que está aquí, 2 es real, la parte real de un número pues es real. Y esto es un número real. Entonces, cuando ya te lo llevas a escribir, ah, pues tengo x cuadrada menos 2x por el numerito que salga aquí, más pues el otro numerito que te salga acá. Esto ya es un polinomio de grado 2 con coeficientes reales. Y ese se va obteniendo cuando vas multiplicando esto, z menos zi por z menos zi conjugado. Si yo revuelvo aquí Z1 con Z2 conjugado, pues no me va a salir. Entonces, lo resuelves en C y luego ya lo regresamos a P de X va a ser a X cuadrada más lo que te salga. Pueden salir X men, más 1, pero si tú me pones así X más Y... Porque ese no es, es un polinomio de grado 1 con coeficientes en, en C, no en R. Entonces el resultado es, el teorema es, tengo un polinomio con coeficientes reales, ¿lo puedo factorizar en producto de polinomios reales de grado 2 y de grado 1? Sí, y la demostración consiste en pasar por C y resolverlo C y entonces ya lo puedo hacer. ¿de acuerdo? Esa es la idea. Sí, Carissa, gracias. Bueno. Y sí, lo del, del logaritmo, lo que veo es, es algo así como cuando yo de, cuando digo hagamos un corte, ¿qué quiere decir? Es escoger un dominio por aquí, queda prohibido pasar, no se va a poder pasar, es un corte. Entonces, tu Z el argumento pues va a variar de menos pi a pi. ¿Sí? Entonces el decir, ya tengo, ya te doy un dominio, el logaritmo va a ser el logaritmo del módulo más i por el argumento de z más i por el argumento ya ven, más i por 2 k Aquí cava en los enteros. Esto es en general, porque tengo una, una, una infinidad de logaritmos. Pero cuando dices, ya tengo un dominio, yo tengo la posibilidad de escoger aquí una función. Esto es una función multivaluada. Si ¿Sí lo ves que son muchas, para cada K tienes una, una función. Entonces, ya tengo un dominio. Este es el que yo te doy, o es el que escoges, el que sea. Y, y si escoges. Una función de estas, entonces tengo una función eh, continua y además derivable del logaritmo, pero una. ¿Sí? Entonces, tenían que ustedes, se dio en el ejercicio un, un dominio, decir, hago un corte, eso que sí, ya tengo un dominio, y entonces tenía que yo buscar la función que correspondía a, a, para un valor k, Tal que la condición, norte no me acuerdo que F de cero valiera I o algo así. Entonces, solamente una de esas funciones... Ah, porque es que además lo tenían entre tres. Porque ahí estaban al cubo. Entonces aquí este, en realidad, se hacían tres porque se, y se iba a repetir. ¿Sí? Entonces ves, te fijas para qué k corresponde, entonces ya dices, ah, pues ya encontré para k en ese caso, en este ejercicio era k igual a 1. Entonces la función que, que yo andaba, que andaban buscando, pues era para k igual a 1, e a la 1 tercio por la definición, con k igual a 1, y ya, esta era tu función que buscaba. Y ya se pedía después calcularlo en el punto correspondiente ¿Sí? ahí lo puedes ver con, con Brenda que si sí lo tuviste bien verdad Brenda falta un detallito creo Déjame, pero creo que creo que sí en general hice más o menos lo que estás diciendo uh -huh. bueno sí pero esa eh, Juan también ahí en, en, en tu caso, Brenda, yo supongo que para el, mi el próximo miércoles no vas a hacer ya final, otra vuelta, sino vas a hacer como el parcial de las integrales junto con la tarea para subir, ¿vale? Como ves? ¿O quieres repetir todo el examen otra vez? No, ya no, gracias. <risa> ok. ¿Sí? Bueno. Pues entonces vamos a ver, si ya no hay más comentarios, la idea es calcular ahora, vamos, si no, no nos va a dar tiempo, integrales de este estilo, usando el método de los residuos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es algo así como que yo tengo una integral, una función racional en términos de coseno y seno de teta o sea, en dos variables X y Y, y quiero yo llevármelo a calcularlo a una integral de F de Z de Z para una curva gamma, donde gamma, ¿quién va a ser? El círculo unitario. O sea, quiero trasladar este problema, lo voy a resolver yéndome a los complejos y utilizar acá el teorema del residuo. Entonces, la idea es como buscar esta función f y este qué relación, o sea, para que tenga yo esta función. Entonces es, es como tener, bueno, si voy a estar en el, eh, si yo tomo eh, la parametrización e a la i teta, ¿esto quién es? Pues coseno de teta más i seno de teta. Eh, la derivada sería e a la i teta por i. Um, ¿Qué más? O sea, este sería nuestro, nuestro punto z. En realidad es como z de teta, ¿no? Como ustedes lo quieran ver. Este sería de z. Y entonces, observen, vamos a tener, sería la integral de 0 a 2pi. Bueno, aquí tengo la parametración teta varía de 0 a 2pi. Entonces tendríamos la integral de 0 a 2pi de quién? Algo así como de la función... Vamos a escoger... O sea, tenemos R coseno de teta menos coma seno de teta. Ahora, si nosotros le, le ponemos aquí I e a la I teta y se lo quitamos, pues sigue siendo igual. De teta. estamos Buscando la función f. Esto va a ser igual a quién? Si se dan cuenta, sería la integral sobre la curva gamma de quién? De una función f de z de z. ¿Dónde quién es f de z? Pues f de z resulta ser 1 entre y z por r de quién? Coseno de teta, que es la parte para escribirlo en términos de z tienes coseno de teta? es se los voy a poner aquí sería la parte real ¿Cómo escribimos la parte real de z que sería z más z conjugada entre 2 yo lo voy a poner aquí la parte imaginaria sería z menos z conjugada entre 2 sí Ahora, si estamos nosotros en el, en el disco unitario, ¿cuánto vale el conjugado? Si yo estoy aquí y tengo un punto Z en el círculo unitario ¿el conjugado, ¿quién es? Eh, la parte de abajo. Ajá, pero eh, si lo quiero escribir en términos de Z... El, el inverso es z conjugado entre la norma al cuadrado. Pero si estoy en el círculo, esto vale 1. O sea, el conjugado es igual al inverso. Entonces esto es r de z más z a la menos 1 entre 2, z menos z a la menos 1 entre 2i. Y. y entonces esta función es la que proponemos para integrar sobre el círculo unitario y cuando yo hago eso, pues lo que obtengo es esta función ¿Sí? y entonces se traslada a integrar entonces les voy a poner el, el enunciado como va y hacemos un ejercicio. Es sea r de x, y una función racional de dos variables x y f de z igual a lo que nos salió aquí. Es r de Z más Z a la menos 1 entre 2, Z menos Z a la menos 1 entre 2Y, todo esto entre Y por Z. Entonces hice esta función y supongamos que F no tiene polos en el círculo Unitario, entonces la integral de 0 a 2pi de R coseno de teta, seno de teta de teta es igual a quién? A 2pi y por quién? Por la suma de los residuos de quién? De los residuos de F, eh, aquí le voy a poner ZI, donde el ZI es un punto que está en el interior del disco unitario. Es decir, ¿cuál fue la idea? Integrar la función sobre el círculo unitario, y entonces por el teorema del residuo sería 2PI, por la suma de los residuos, ¿de cuáles residuos? Pues de las singularidades, que estén adentro del círculo. Si, si están afuera, pues no, porque me van a dar cero. Entonces, estamos integrando en el círculo unitario y entonces voy a poner los residuos, a calcular los residuos de los puntos que estén dentro. Y estamos pidiendo que, bueno, en la frontera no tenga yo ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo... ejemplo, calcular la integral de 0 a 2 pi de Z entre coseno de Z más A con A mayor que M. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues bueno, tengo que llevar esta integral, ¿sí? y Tengo que ver quién es esta función f. Sería 2pi por la suma de los residuos de f y de las singularidades que estén adentro del, del disco. Pero entonces tengo que ver pues, quién es, quién es esta la función f. ¿De acuerdo? Entonces esta integral va a ser igual a quién? A la integral sobre el disco unitario de quién. Vamos a sustituir, sería 1 entre i, z, que es lo que me dice aquí, f, ¿cómo la vamos a calcular? Como 1, bueno aquí es 1 entre i, z por lo que valga la función racional, en, es, en, en esas variables, entonces sería por 1 entre, coseno de teta, ¿quién es? Z más Z a la menos 1 entre 2 más A. Aquí no aparece la, la otra variable, esta. Y entonces esto ya obtengo que tengo que calcular esto. Entonces vamos a ver quién es esto. es Simplemente sustituir ahí, entonces... Hacemos por aquí 1 entre I, Z por, vamos a poner 1, si les parece voy a poner Z, más Z a la menos 1, más 2A, todo esto entre 2. Y lo vamos haciendo despacito. Si hay algo que no atoran, me dicen, luego esto es 2 entre Z más Z a la menos 1, más 2A. Y esto va a ser igual a, vamos a poner 2 entre, y voy a meter el Z para acá, que Z al cuadrado, más 1, más 2 z Y entonces, esta integral aquí va a ser igual Podemos sacar el 1 entre i, que es menos i, luego el 2 también lo podemos sacar, Entonces, tengo menos i por 2, y ahora sí tengo la integral sobre el círculo unitario, ¿de quién? De z entre z cuadrada más 2a z más 1. Entonces ya encontré la función f. ¿Quién es la función f? Esta. A, a, aquí. Eso me dice que tengo que ver cuáles son las singularidades ahora de esta función. Aquí está el 1. ¿Sí? Les pregunto cuáles serían. Aquí ya tengo de. Ya tengo planteado el problema en términos de la variable z. Y entonces tengo que ver eh, dónde z cuadrada más 2z, aquí voy a ponerle, más 2az, más 1. ¿Qué tengo que, que buscar? Para saber las singularidades, ¿de qué, de qué función estamos hablando? ¿Dónde se hace uh -huh. esto? ¿no? Hay que ver dónde esto... ¿Es un polinomio de qué grado? De grado 2. Este es un polinomio. O sea, esto, pues, tiene problemas en donde lo de abajo se haga cero. Entonces tengo que ver dónde se hace cero. ¿Cómo buscamos las raíces de un polinomio de grado 2 o Factorizamos el polinomio factor Pues sí, puedes factorizarlo o bien, si sí, está fácil y si no está fácil, pues ¿con qué contamos? ¿Cuál es la fórmula usual de siempre? Pues la de la fórmula cuadrática, ¿no? La fórmula general. Menos 2A más menos la raíz. ¿De quién? De 4a cuadrada menos 4 por a que vale 1, por c que vale 1, entre 2a que vale 2. Entonces aquí voy a tener, como tengo un de grado 2, pues voy a tener dos raíces. Entonces tengo menos 2a más menos, sale un 2, por la raíz cuadrada de a cuadrada menos 1, todo esto entre 2. Entonces, de aquí ya puedo ver Z1, quien va a ser menos A más la raíz de A cuadrada menos 1. Y Z2 va a ser um, menos A menos la raíz cuadrada de A cuadrada de menos 1. ¿Están de acuerdo que esas serían las dos raíces? Estas son las dos raíces. De esta función, digo del, donde él, esa función tiene sus problemas. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que calcular los residuos de las singularidades que están adentro del disco. Ahora, la pregunta es saber si estas, cuál de estas o las dos están dentro del, de aquí del círculo. Para ver si están dentro del círculo unitario, tendríamos que sacar la norma de Z1 y de Z2. ¿Ahí están? ¿O se, se perdieron? Sí, aquí seguimos. Aquí andamos. No, bueno, entonces, bueno, esta fue la función que nos resultó. Y entonces, por el teorema del residuo, esta integral va a ser 2pi por... Eh, bueno, acá... Tenemos menos i2 do por 2... Y ahora sí, 2pi por la suma de los residuos, residuos de F, ¿de qué F? Pues de la que encontré en ZI, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿sí? donde ZI, bueno, la suma de los residuos donde ZI está en el interior del disco unitario. Entonces tengo que ver cuáles están dentro del disco. Entonces ahí les pregunto, ¿ven cuál sería Z1 dónde está y Z2 dónde vive? Tengo por hipótesis que A es mayor que 1. Así de feeling que, que les late. Z1. Que Z1, ¿por qué? Sí. Pues porque vas a quitarle a menos a eh, un número, o sea, le vas a sumar a menos a un número que yo me imagino que te va a salir un poquito más pequeño de A. Ah, o sea, no vas a tener un número negativo ahí. Ajá, en cambio acá como que crece, pero de manera negativa, pero crece el Z2. Y acá le estamos restando, pues sí, eso lo pueden checar como A cuadrada menos 1 pues es positivo tengo entonces tengo la raíz de un número positivo va a ser positivo y entonces estoy restándole a eh, eh, entonces z1 es menor que 1 ¿Estás cariza? Ah, no, ya no. Esto es menor que 1 y entonces hay que ver que esto a cuadrada menos 1 es menor que menos 1 y, y mayor que menos 1. Y hacen, la, hacen esta desigualdad, hacen esta otra desigualdad y ya tendríamos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una. Entonces aquí si tomo menos 1 es menor que menos a más la raíz cuadrada menos 1. Entonces si la sumamos a... Me queda a menos 1, por ejemplo, y si elevamos al el cuadrado a menos 1, el cuadrado sería a cuadrada menos 1, a cuadrada menos 2a más 1, es menor que a cuadrada menos 1, se van los a cuadradas y me queda que a es mayor que 1. Igual, del otro lado también se demuestra la otra parte y, y todas las implicaciones valen para arriba. Pero también otra forma de verlo es que si ustedes pro, multiplican el módulo de Z1 por el módulo de Z2, ¿qué les queda? O sea, pueden trabajar algebraicamente, la idea es convencerse de cuál, argumentar cuál es el que vive aquí. Entonces Z1 este, está aquí adentro, este es el bueno. Si ustedes multiplican los módulos, ¿sí me oyen? Sí. Es que como que está fallando el internet. Entonces aquí, si multiplicamos menos a más este por menos a menos esto, ¿qué les va a quedar? Son al cuadrado, a cuadrada menos a cuadrada menos uno, y entonces me queda uno eso que les está diciendo esto lo que me dice es que uno es el inverso del otro entonces si uno es si uno está adentro uno tiene que estar adentro y el otro tiene que estar afuera ¿de acuerdo? sí, de acuerdo entonces aquí ya tengo quién es, va a ser mi solución porque entonces nada más el otro que está afuera y entonces ese no, no va a contar entonces esto va a ser igual a 2 eh, menos 2i, que me va a multiplicar a 2pi por el residuo, como nada más tenemos dos singularidades y nada más voy a calcular el residuo de, de la función en z1. Y entonces esto va a ser igual a, vamos a poner 2 por 2, 4pi, y por i, i cuadrada es menos 1, con el menos se hace 1, y ya nada más falta ver quién es el residuo de f en z1. Entonces otra vez el problema es, oye, ¿y cómo calculo el residuo de ese? Ah, pues ya sabemos el residuo de F. ¿Qué F? Esta. De 1 entre Z cuadrada más 2 z más 1. ¿En dónde? En Z1. Ya nada más me falta calcular este valor. ¿Cómo calculamos ese valor? Esto va a ser igual al residuo de 1. De Como yo ya sé las raíces, pues puedo poner Z menos Z1, Z menos Z2, y yo quiero calcular esto en Z1. José, ¿cómo calculamos el residuo? Ahí. Ahí. En este caso, como la función sí se podría, bueno, más bien tendríamos que, o sea, enviar como Z menos Z2 allá arriba, o sea, como que dividir entre Z menos Z2, arriba y abajo, y ya usamos el, lo de Cauchy, nada más evaluar esa misma función que estamos dividiendo entre Z menos Z2 en, en Z1. Sí, vamos a hacerlo así. Entonces, como yo sé, esto es así como que lo, lo podemos ver así. Calcular el residuo ese alrededor de, de Z1, pues sería como, como hacer una integral. Supongamos que acá está Z1 y tomo un circulito alrededor de Z1. Pues va a ser algo así como la 1 entre 2 pi por la integral sobre la frontera de un disquito de epsilon 1, o sea, acá está el z1, y me estoy tomando un circulito de radio epsilon chiquito, ¿de qué? De esta función. ¿De acuerdo? Y entonces esto, por fórmula integral de Cauchy, me dice que es 1 entre 2 pi por la integral sobre la frontera del disquito de, esto lo puedo colocar así, Z menos Z2 entre Z menos Z1. Es, esto es, eh, ahí todo es igual. Entonces la fórmula integral de Cauchy me dice, ah, pues observa que si esto que tienes aquí arriba, son dos, dos esta llámale G y este es tu otro punto Z1. Entonces, fórmula integral de Cauchy me dice, si esta función que tienes aquí arriba, es holomorfa en una vecindad de Z1, entonces, esa integral va a ser igual a lo que vale la función en Z1. Y esto es igual a g, que es 1 entre Z1 menos Z2. Y entonces, ¿quién es Z1? Pues podemos hacer acá. Z1 era menos, me llevo esto para acá. Z1 menos Z2 va a ser igual a menos A más la raíz cuadrada menos 1 menos Menos A menos la raíz cuadrada de menos 1. Entonces esto es, este menos A se va a ir con este A. Me va a quedar la raíz cuadrada de menos 1. Este menos con este menos se hace más. Tengo dos veces eso. ¿De acuerdo? Entonces nos salió que esto vale dos veces la raíz A cuadrada menos. Y entonces qué? Esto es lo que vale el residuo. Entonces me subo y acá escribo. El residuo salió 1 entre 2 por la raíz de a cuadrada menos. Y entonces el resultado final ¿no? ¿dónde está? Aquí. Va a ser igual a 4 pi por lo que me salió que fue 1 entre 2 por la raíz de a cuadrada menos 1. Y esto es igual a 2pi entre, déjenme ver si salió, la raíz cuadrada de a cuadrada menos 1. ¿Sí? Este ya es el resultado. ¿Juan? ¿Brenda? ¿José? Y Carissa, sí, Carisa, Bastante bien. Entonces, si se dan cuenta, toda la lata va a ser... Primero, en eso de cálculo de las integrales, lo primero que vamos a tener que distinguir van a ser las singularidades. O sea, donde la función tiene... Si, lo, si tengo un polinomio, o sea, una función racional pues hay que ver los ceros de abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues resolver raíces. Entonces, primer punto es calcular raíces. Entonces, yo tengo que saber calcular raíces cúbicas, raíces cuartas, este, cuadradas. Si no, si no calculo bien los puntos, pues ya, ya se va a perder todo. Luego, este, aplicar el teorema del residuo bien a, a la función adecuada. En este caso fue después de hacer la sustitución, aquí. Eh, y luego, pues, calcular el, los residuos de los puntos en los que yo tenga que calcularlos. Entonces, yo me imagino que con otros par de ejercicios, pues, ya le van agarrando la onda al, al método. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. ver si hay uno. Y quería mencionarles otro ejercicio. Ese es el que viene en el audio. Bueno, yo les comentaba que es importante la fórmula integral de Cauchy, pues porque nos va a ayudar a calcular integrales. ¿Cuál es la idea otra vez? Tengo una función f definida en una región c, holomorfa. ¿sí? Y tomamos un punto eh, z, bueno, un disco, con todo y su frontera donde la función es holomorfa, y entonces me dice la fórmula que yo puedo conocer el valor del, de la función en este punto integrando, integrando en la frontera de este disco. El disco, el todo. Y esta es la frontera, es pues el círculo. Entonces, va a ser f de z entre. Z menos z0 de z. O sea, el valor de la función va a ser igual a 1 entre 2pi por la integral. O sea, vamos a integrar aquí en la frontera de que de esto. ¿Sí? ¿Qué hipótesis necesito? Que la función f sea holomorfa en todo. Aquí. Y eso, esa es la fórmula integral de Cauchy. Y entonces les había comentado que. Esto, bueno, falte, hay, hay un teorema que dice que este, esta función, si lo pasamos a, a variables, porque esto es válido para cualquier punta Z0 dentro del, del disco, entonces podemos poner f de z entre 2pi por la integral de f de, aquí tengo que cambiarle de variable de W. Ahora W pues es un punto en la frontera. ¿De acuerdo? Y entonces se demuestra que esta función que me resulta es una función holomorfa. Y entonces está muy bien porque me, es una forma de expresar la función en términos de una integral. Y entonces se ve que esta función va a ser una función holomorfa, se demuestra. Y entonces no solamente eso, sino que voy a poder tomar también la derivada de esto, y va a ser integrando la de adentro con respecto a Z. O sea que ver esto que está aquí adentro, es una función, si lo ven, es una función bonita, eh, fíjense un W, esto, variando Z, esto es una función racional, sencilla. Y entonces, al deriva, si ustedes derivan esta, con respecto a z les va a quedar esta que está aquí abajo. Entonces es, esto vuelve a ser la derivada, la vuelvo a expresar en términos de una integral. Y entonces se vuelve a aplicarse lo mismo y entonces es lo que obtenemos la fórmula integral de Cauchy para las derivadas. Y, esto, y Ahí les va a ir saliendo el K factorial. Entonces, para que podemos, podemos aplicarlo a, por ejemplo, a este ejercicio. O sea, y esto, pues que va a ser igual, esto me va a, llevar, a ayudar a calcular integrales que yo pueda tener así. Porque esto va a ser igual a, ¿a quién? A 2 pi por la caésima derivada uh, entre k -factorio. ¿Sí? Por ejemplo, sí. vamos a calcular. La integral de e a la z entre z al cuadrado, donde estamos en la gama, es el círculo otra vez unitario. ¿Esto sería igual a cuánto? Pues tendría que ser 2 pi entre 2. 2pi entre 2 por e a la, o sea, la derivada de e a la z es, pues e a la z por evaluada en 0, ¿no? Derivada evaluada en 0, que sería 2pi i entre 2 e, ¿no? por e, e a la 0, que es 1, que es pi Uh -huh. Pues sí, porque lo que hizo Brenda fue esta integral, la acomodó así, esto es E a la Z, o la integral sobre la frontera del disco, de Z menos 0, digamos, al cuadrado, pero esto es 2, esto es está usando Z más 1, pues entonces ¿quién es K? 2 menos 1, K es 1, entonces lo que me dice, lo que me dice acá la formulita es, bueno, esta va a ser igual a 2pi entre k factorial, k fue 1, 1 entre 1, no sé por qué pusiste, y esto es la derivada, que es la, la derivada de la exponencial, que es la exponencial evaluada en 0. ¿Vale? Sí, sí, sí, de acuerdo. Entonces, ¿cuánto vale? 2pi. Dos 2pi. Dos Entonces, igual, eso ya nos da e a la z entre z a la n. ¿Cuánto valdría? Juan. Eh, NPI, NPI, -N sí, es... bueno, ¿Así? sí, porque a ver, a ver, lo que tengo aquí es N, entonces si tengo N, pues, e a la Z, entre Z menos 0, digamos, esto estoy buscando quién sería. Si estoy aquí en el disco, tratando de acomodar la, la integral, entonces aquí K más 1 es N, entonces la K, ¿quién es N menos 1? Entonces esto es como tener a quién. Si K vale N menos 1, arriba, tengo n, y entonces esto es 2pi, ¿por quién? La función holomorfa que estamos trabajando sería la exponencial, entonces es 2pi entre, ¿cuánto, val cuánto vale la k?, n-1. n-1-1 N -1 factorial por e a la z hay que sacar el, qué derivada n-1 derivadas de la exponencial evaluada x0. ¿Y eso qué va a ser? Pues 2pi entre n-1 factorial, porque la derivada de a la z, pues siempre va a ser de a la z, ¿no? Pues sí, porque la derivada de a la z, pues es siempre la misma, y evaluada en 0, pues siempre me va a dar 1. Pero aquí es n-1 factorial. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, bueno, es, es, digamos, salvo los detalles, pasar, pasar de... de pues de aquí para, pues sí requiere todavía más teoría, pero la idea es que lo que tengo aquí adentro, eso se supone que se ve en cálculo, cuando tenemos una función aquí de dos variables continua y, y derivable con respecto a una de las variables, entonces yo puedo meter la derivada bajo el signo de la integral. Entonces se demuestra que esta función resulta ser continua y además derivable con respecto a, a Z. Pero bueno, está el resultado en versión compleja y, y se valería de, de ahí ya sale la fórmula integral de Cauchy para las derivadas y lo que nos ayuda es a calcular integrales y sobre todo pues a, a calcular residuos también. Bueno, pues entonces vamos a, a quedar. ¿Ya no hay duda de cómo vamos a quedar? Eh, bueno, el, el miércoles es el último final y nos vamos a ver el viernes. ¿o? Sí, el, mañana no los veo, tengo que hacer el, el examen. Tres. Bueno, mañana y el viernes Pero el viernes quiero platicarles Otro Otro, este otro, bueno, no sé O como ven, ya le dejamos ahí O ponemos dudas Sesión de dudas Sí, creo que eso estaría mejor Si se puede ¿Sí? Bueno, ya con, con estos dos métodos Bueno, quizás bueno. bueno, vamos a hacerle así. Eh, el viernes y el, el lunes no puedo, pero el vamos a poner días de... Vamos a ponerle sesión. De dudas. El viernes... 28. A las 11. Todo es a las 11. Viernes 28. Eh, martes. ¿Qué día es martes? Primero. De febrero. ¿De acuerdo? Y ya final... Este final y en el caso de Brenda, este la última parte de integrales, para reforzar la parte de integrales. ¿Sale? Los dos métodos. Sí, está bien. ¿Vale? Y entrega de calificaciones. Yo ya les diría, ya vamos a ponerlo el jueves. El jueves 3. Y... ¿Va? ¿Duda? No, está bien. Bueno, pues entonces los veo el viernes con dudas. Ok. Periceda, sí, muchas gracias. Sí, Perina. Bueno, animo, animo. Todavía podemos. Sí, es... ofrecía a estudiarle. Sí, sí, sí. Por... Ya falta un poquito más. Bueno, pues entonces nos vemos. Tengan buen día, chicos. Saludos, hasta el viernes.